Precisamente se dio a conocer en el día de hoy el fallecimiento de un actor estadounidense que estaba por aquí desarrollando lo que es la filmación de una película. El muy conocido y famoso actor Ray Liotta, precisamente en Santo Domingo, donde firmaba una película. Ray Liotta falleció precisamente de muerte natural en el día de ayer ya en la madrugada en la zona colonial, precisamente mientras dormía. El actor Ray Liotta murió precisamente en Santo Domingo, donde se encontraba firmando la película Aguas Peligrosas. Se informó este jueves que tenía 67 años de edad. Falleció de muerte natural, como hasta ahora se han dado a conocer las informaciones, precisamente en la zona colonial, donde se dio a conocer la información a diferentes medios de comunicación. El señor Ray nació precisamente en 1954 en New Jersey, Liota empezó lo que fue en su trabajo en series de televisión a finales de los años 70. A partir de ahí se pudo destacar dentro de la actuación importantes premios para los cuales participó un actor totalmente consagrado. Nosotros compartimos con ustedes esta nota lutosa muy lamentable, paz a su alma y consolación a sus familiares. La muerte nos sorprende en cualquier momento, este es el caso precisamente de este actor estadounidense, claro que sí.